el reporte de lo que estaba ocurriendo allí en Tiamba, ya tenemos el parte oficial, fíjense que son 166 detenidos, eh, dice el comandante que son 182 armas, 182 armas decomisadas, 166 detenidos, prácticamente todo, toda la gente de pueblos unidos, de esta rama de carteles unidos, toda la gente, de pueblos unidos fueron detenidos, son 166 detenidos y esperemos que los presenten porque sería un punto importante para López Obrador ahora que está este desastre de los bloqueos de que han ocurrido incidentes en todo el país pues se pueden parar el cuello y se va a poder eh, pues van a gloriar no López Obrador de que sí están trabajando y de que si sí están haciendo las cosas bueno, en este momento, un fuerte golpe para la célula de, los, de las gallinas boqueteadas, de las gallinas unidas, pues son 166 detenidos, 182 armas decomisadas, 80 camionetas, 80 camionetas decomisadas, hay que estar al pendiente de la información de las camionetas, porque pudiera ser que haya vehículos con reporte de robo, pudiera ser que haya vehículos con reporte de robo, entonces... Eh, debemos de estar de alguna manera atentos para cuando salga el reporte de las camionetas para ver qué unidades son son las que las que se decomisaron nos sigue llegando material acá eh, ahorita les voy a ahorita les voy a preparar todo para subírselos a twitter primero quería darle la información por aquí eh, A ver, coméntame. si se puede hacer público eso, ahorita estoy acá en, en vivo. Coméntame si se puede hacer público para, para treparlo ahí, ahorita a Twitter. Está llegando más material, no estoy solicitando este, el permiso para poderlo subir. Dice Miran Sadogru, yo tengo otro video por el Torre Alto. Ya lo tengo, gracias tú eh, Miran, ya lo tengo, nomás que lo estaba... Se lo mandé primero a Breivar para que lo revisen y ya que de ahí nos digan... Este, cómo se va a, a manejar el, el material. A veces que les digo que hay material cuando hay gente detenida que no lo podemos usar nosotros porque se los mandamos a la gente del de gobierno aquí de Estados Unidos para ver si hay algún conocido, para ver si hay algo que les interese a ellos. Pero eh, por lo regular, estos estos asuntos así de eh, tanta gente, pues puede hacer que haya algún importantillo por allí. Todavía no tenemos el dato exacto de quiénes fueron los que cayeron, me estaba comentando el comandante que me dio el pitazo, el comandante que me pasó la información, de que había caído supuestamente la mentada maceca, que había caído la maceca y que había caído este, la mentada gorda, pero hay que esperar a ver qué información y, o cómo los presenta, o cómo los presenta el gobierno, hasta ahorita eh, siguen detenidos, eso no es cierto que los soltaron, siguen detenidos todavía, y están esperando a que haya bloqueos, a que vaya a comenzar ahorita un cerradero de carreteras, bueno, no sé con qué gente, porque creo que los que agarraron, son la mayoría de los que se la pasaban, cerrando carreteras, y haciendo bloqueos, entonces hay que estar atentos, a ver qué información presenta el gobierno, y si los presentan como detenidos, les digo, hay posibilidad de que sí los presenten detenidos, porque dice el comandante, que, el gobierno mero estaba buscando un golpe de esos. El gobierno estaba buscando una noticia de esas. Para poder justificar. Supuestamente el trabajo de la 4T. Va a salir López Obrador a presumir. Que fue un trabajo de inteligencia. Y que la chingada. Bueno. Lo que sabemos. Lo que les había comentado ayer. Eh, pueblos Unidos. del de Gordo y La Maseca. Iban a avanzar con la gente de los Templarios. Iban a avanzar hacia Uruapan. A pelearle a la gente del fantasma. Entonces. Eh, pues se, se hace la movilización de unidades nosotros por nuestra parte pues dimos la información a la Ciudad de México se carga un operativo de la Ciudad de México con gente de la Ciudad de México se mueve un operativo de la Ciudad de México se traslada esa gente operativa de la Ciudad de México hacia Michoacán a confirmar la, la información de que estaba toda esa gente ahí reunida y cuando llegan las camionetas avanzaron le cierran el paso a las camionetas. Se bajaron los de este, los de Pueblos Unidos. Se bajó la maseca. El, el líder de Pueblos Unidos. A hablar con el comandante que iba a cargo. Para decirle que tenían permiso. Que podían pasar. Que ellos eran pueblo. Y que la chingada. El comandante le dijo. ¿Sabes qué? Aquí mamas Y vámonos. Lo desarmaron. Fue el primero que agarraron. Y después desarmaron a toda la gente que traían. Y a todos los empezaron a amarrar para los detenidos esa es la información que me da el comandante de que la maseca fue el primero que había detenido alguien me comenta por ahí que no es cierto que la maseca no está detenido bueno, como siempre les hemos comentado aquí les traemos la información de proximidad lo que el comandante me comenta es lo que yo les comento a ustedes para que eh, no haya este, malos entendidos y que no haya revoltijo ¿sí? les comento lo que el comandante nos da para que ustedes sepan que estamos trabajando y para que ustedes sepan con qué gente estamos de alguna manera en comunicación, tenemos contacto directo con las personas que participaron en el operativo, ¿sí? entonces de alguna manera este buen trabajo, buen trabajo de Pandora, buen trabajo de la gente con la que están colaborando ahora Pandora, les había dicho Pandora ya no va a colaborar con nosotros, ellos van a trabajar aparte con otra gente, pero pues eh, pues sí, sí fue un, un, un buen golpe. Y como les repito, están publicando en las redes que los van a soltar, que ya los soltaron, no lo sé. Lo que les puedo decir es que, de momento, se sabe que los van a presentar para poder separar el cuello López Obrador. Después de todo lo que pasó en Tijuana, lo que pasó en Jalisco, lo que pasó en Ciudad Juárez, a Obrador le conviene presentar todos estos 166 detenidos. 166 detenidos son un total de 180 y 182 armas 182 armas 166 detenidos entonces yo creo que de alguna manera este pues sí sí les conviene presentarlo les comentaba en el video anterior que me decía el comandante que eran 100 detenidos y que eran como 80 armas yo decía ah, caray o sea, 100 detenidos 80 armas faltan armas. Bueno, ahora no. Ahora ya me dio el parte oficial. Cuando le digo parte oficial, es lo que ellos ya documentaron, lo que ya tiene eh, el gobierno anotado en el sistema de seguridad pública. Ya está anotado ese dato. Es lo que van a presentar. 166 detenidos, 182 armas. Se dice que los líderes de Pueblos Unidos fueron detenidos. De momento en las calles dicen que no es cierto. Los informantes no me han confirmado si sí detuvieron al Gordio y a la maseca, el comandante que me informa, dice que fue el primero que cayó, que se bajó el vato, diciéndoles que ellos eran pueblo, que ellos eran, tenían permiso, que le hablara al gobernador, y que todavía cuando lo llevaban amarrado, la maseca les gritaba, hablen al gobernador, el gobernador nos dio permiso, somos gente del gobernador, pues ni madres, duraron un rato ahí platicando, duraron un rato ahí platicando, entonces, a lo que yo creo, es de que estaban tratando de convencer, al comandante, de que ellos tenían permiso, pero el comandante traía la consigna de agarrarlos y llevárselos los detenidos a todos, era la consigna que el comandante traía, vuelvo a repetir, no es gobierno de Michoacán, los capturó gobierno de fuera del estado, un operativo de gente que se trajo de fuera del estado, específicamente para ese trabajo, a ese Leonardo González, denmele cuatro por favor, cuatro denle de entrada un cuatro, más adelante le dan, le dan, le dan 7. Ahorita nada más el 4. Acá tenemos la foto ya. De los detenidos. Y que se espera que vaya a haber. Se espera que vaya a haber bloqueos. Se espera que vayan a empezar con su desastre. Los de Pasteles Unidos en cualquier momento. Les repito. Los que fueron detenidos son toda la célula de Pueblos Unidos. Todo el grupo de Pueblos Unidos que estaban presumiendo en redes sociales que iban a chingarse al fantasma y que iban por el panther y que no sé qué chingados, bueno, toda la célula cayó, toda por completo, aquí hay otra cosa que les quiero comentar, sí miren, yo creo que entre la gente detenida puede haber gente de la que está privada de su libertad, siempre hay que tener ese, esa esperanza, siempre hay que tener esa esperanza, siempre hay que tener esa espinita de que, puede haber gente de la que fue privada de su libertad, de la que traen a, fuer a fuerzas, puede haber gente entre todos los detenidos, me dio la palabra el comandante, me dio la palabra por la colaboración que tenemos, que si hay gente, que podamos comprobar que estaban contra su voluntad, los van a soltar, ojo con esto, me dice el comandante, que si de la gente que tiene detenidas, hay gente que, haya sido privada de su libertad y que los traigan a fuerzas, tenemos que comprobarle que esa persona estaba desaparecida, tenemos que mandarles el documento de cuando usted levanta la denuncia y con ese documento nos van a entregar a la persona para que se vaya para su casa si la persona estaba contra su voluntad dentro de ese grupo. Este es un acuerdo directo con el comandante que trae el operativo. Es un acuerdo directo con el comandante que trae el operativo. ¿sí? Que si hay gente en Pueblos Unidos, que anduviera a la fuerza, que se pongan en contacto conmigo las familias, que se pongan en contacto conmigo las personas, que digan, se llevaron a mi hijo, ahí andaba él, lo traían a la fuerza, aquí está la denuncia de que ya habíamos reportado, y con eso lo van a soltar, ojo, solamente que haya denuncia, de que estaba desaparecido, ¿eh? de palabras no les vamos a creer nada, para que no vayan a venir a decirme, estaba desaparecido, pero no levanté denuncia, eso no cuenta, desafortunadamente, solo le podemos dar la atención, porque así quedamos con el comandante, que quien nos presente el documento de que, la denuncia de que estaba desaparecido, a esa persona se le va a hacer, se le va a hacer el favor, por parte del comandante tenemos la palabra, si entre los detenidos, usted identifica un familiar suyo, que estaba desaparecido, se lo van a devolver, nos dio la palabra el comandante, entonces, siguiendo con el asunto, de momento, se está movilizando la guardia nacional, hacia, este, eh, los alrededores, los alrededores de los pueblos unidos, los alrededores de Nuevo Urecho, Álvaro Rosales, este, Tiamba, y todos esos lados, eh, se está movilizando guardia nacional porque se espera que vaya a haber bloqueos, se espera que va a empezar el desmadre en un rato más, yo creo que van a tratar de que lo suelten, van a tratar de que lo suelten a todos, probablemente, le vuelvo a repetir, en información de proximidad, en información de proximidad les voy a decir, la información que tenemos es de que no los van a soltar, que al gobierno, a Bedoya, le conviene quedar bien con López Obrador, Presumirle todos los detenidos fue un buen madrazo, 166 detenidos. Vuelvo a repetirles 182 armas, 80 camionetas, 80 camionetas. Es que las la me cuadraban al principio, dije yo 80 camionetas para 100 detenidos. Si hay un, unas camionetas que traen como 3 o 4 atrás ahí de los videos que hay circulando. No, ya me aclaró el comandante versión oficial, parte oficial. Antes que nadie les doy el dato exacto 166 detenidos 182 armas 80 camionetas todo el grupo de pueblos unidos todos, todos, todos fueron sometidos todos versiones de informantes dicen que el gordo y la maceca no están en los detenidos el comandante me dice que sí que la maceca sí está detenido porque fue el primero que se llevaron fue el primero que se llevaron ¿sale? entonces Esperemos a ver en qué la noticia es buena. La noticia es buena y como información, pues es un, un buen madrazo. ¿Sí? Como información es un buen madrazo. 166. Soltarlos, pues de alguna manera haría quedar mal al gobierno. Pero esperemos a ver qué sale. ¿Ok? Dice Nacho Libre, Sargi, salúdame a Beba, a Ori Meto y a mí, porfa, desde Tyler, Texas. No te chingando ahorita Nacho Libre, déjame concentrarme en lo que voy a decir. Al rato te saludo para no estar chingando. ¿sale? Dice Karen Sánchez, ¿cree que lo fuerte? No creo, no creo. El comandante me dice que sería una buena oportunidad del gobierno de presentar trabajo. Como ha habido desmadre en los últimos días en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Guanajuato, en Jalisco, probablemente al gobierno le conviene presentar todos estos detenidos para que sepan que sí trabajan. Para que no lo estén comparando con Calderón, va a decir Obrador que fue producto de inteligencia y la chingada. No fue producto de nada. Fue un operativo que se pagó por alguien para que cayeran ahí con gobierno de afuera de Michoacán, que es la única forma de agarrarlo. Ya les había dicho yo, la única forma de agarrar a esa gente es con contratar gobierno de afuera. El gobierno local no les va a hacer nada. Gobierno de afuera, pero se ocupa mucho billete. Nosotros, comunidad de inteligencia, no tenemos billete. Tenemos aliados que ponen billete para esas cosas. Pero no el dinero de nosotros. Es el dinero de ellos. Y pues son los intereses de ellos. Si ellos quieren hacerlo. Pues es como se si hacen las cosas. Como estábamos trabajando anteriormente. Cuando estaba Fierro Escarlón. Sí, entonces. Allí es punto para quien. Encargó. Que se hiciera el operativo. Hasta aquí les pregunto. Este. ¿Queda clara la información? Hay más material. Ahorita lo subo a Twitter. Está llegando material, pero les vuelvo a preguntar. ¿Sí? Queda clara la información, se entiende de qué estamos hablando. Dejen de nuevo este material a... Abre, A ver El video de hace rato se cortó Porque se quisieron meter a la red Y como ando en otro lugar ahorita No pudimos eh, Parar el madrazo y se metieron Pero afortunadamente Lo recuperamos luego, luego Es decir, eh, no hubo No hubo mucho daño ¿Sí? Nada más que se cayó la señal Dice, Gavistro, andan muchas patrullas con la sirena prendida en Morelia, cerca del centro. Dice, cuando pueda sube el material, pero si se entiende, claro, gracias, mucho alegre. Dice, Camelia Velázquez, que bueno, ojalá sigan eso, es lo que muchos esperamos del gobierno. Bueno, pues, eh, hay posibilidades de que sí los presenten a todos, y de que se paren el cuello con todo el montón de detenidos. Dice Javi Rodríguez que no baje la guardia a Maguey, ni Fantasma, ni M2, para que cuiden a las personas y ya no sufran más. Pues yo creo que esos güeyes deben de acomodarse ahí, tratar de aprovechar este madrazo que les pusieron a los pueblos unidos. Y hasta pueden avanzar hacia allá, pues se quedó solo, Ario de Rosales, Atacheo, Ario de Rosales, Atacheo, no Atacheo no, Santa Clara, Ario de Rosales, Santa Clara, bueno los pueblos esos se quedaron solos. No creo que la maceca y la gorda si están libres. Vayan, vayan a salir a pelear ellos dos solos. Dice Camilo Mora. ¿Cree que haya movimiento en todo el municipio y pueblo controlado por ellos? Además de los alrededores de Pascuero? ah No creo Camilo Mora. Te repito. Lo que sabemos. Confirmado es de que se trató de un operativo de encargo. No es un operativo del gobierno. No es nada planeado. Es un operativo de encargo. Se supo dónde estaban. Se supo para dónde iban, se movió recurso a la Ciudad de México, de la Ciudad de México mandaron eh, gobierno a la Ciudad de México, gobierno que no estaba comprado por ellos, para hacer ese operativo, estas personas hacen el trabajo, detienen a los sujetos y se regresan otra vez a la Ciudad de México, no se quedan en Michoacán, se regresan para atrás, si se les vuelve a contratar, pues vuelven a regresar, pero no es una acción del gobierno de Michoacán, el gobierno de Michoacán no tenía interés en detenerlos, es más, el gobierno de Michoacán los, los había los había hasta uniformado. Para que no se confundan. ¿eh? No fue una acción del gobierno de Michoacán. fue Una acción de fuera. Una acción encargada. Dice Gonzalo Ronaldo. Dejen su like. Compara. Gracias Gonzalo Ronaldo. Dice ahí están los de Tacámbaro. Dice Fildermar Galván. Los pueblos principales son. Ario, Santa Clara, Nogurecho y Taretan. A ver por acá está fallando la. Está fallando la señal. Oh. Permítanme. Bueno. A ver. Bueno, hasta ahí se entiende. Para cortar el video. Porque. Creo que se, está, se va a descargar. Se va a descargar el teléfono. Entonces, nada más para que quede claro. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Dónde los agarraron? Fue en Tiamba. Iban hacia Uruapan de Tiamba. Ahí fue el, el agarrón en Tiamba. No hubo resistencia. Eh, llegaron, quisieron dialogar con ellos. Decían que eran gente del pueblo, que eran gente autorizada por el gobierno. El comandante le dijo: aquí mamas y vas para arriba, güey. Se treparon a la maseca, se treparon a los demás. Algunos informantes dicen que no es cierto, que la maseca no está detenido y que la gorda tampoco. Que eran puros tacuaches. Pero el comandante me dice que sí, que la maseca sí está detenido porque fue el primero que, que se llevaron hay que esperar que presente el gobierno, hay que esperar la versión oficial del gobierno, extraoficial, les digo, en seguridad pública del estado de Michoacán, el comandante que nos apoya, nos dice, que son 166 detenidos, 182 armas y 80 camionetas, que si hay personas, que estén privadas de la libertad, y andaban con ellos a fuerza, nos da la palabra el comandante, que los van a soltar, y los van a mandar para su casa, para esto necesitamos que las personas que tengan un familiar perdido, o que reconozcan un familiar entre los detenidos cuando salga la lista, que se pongan en contacto conmigo, para eh, mandarle al comandante la información, y que esa persona no la vayan a presentar, sino que se las manden para su casa, antes de que los presenten a todos, ¿eh? una vez ya presentados no se puede hacer nada, este, antes de que, de que los presenten, si tienen familiares, Desaparecidos de esa zona. Y creen que andaban ahí. O si saben ustedes que andaban ahí. Que yo sí sé que van a salir varios. Sé que van a salir varios. Dice. Solo rumor. Solo es la importancia del embajador de Estados Unidos. A un pequeño estado. Algo normal. Sí cayó toda la célula de pueblos Unidos. Todos. Todos los de pueblos Unidos. 166. Todos. Ahí. De quien. También los comandantes cayeron. Pero no está confirmado. Lo de los comandantes. ¿Sale? Dice por acá. Los pueblos principales. Son, ah, sí. Ya, había, ya habíamos leído ese comentario de ahí. Maguey anda echando madrazos. Subió un video a Twitter. ¿No lo vieron? Maguey andaba echando madrazos. El video que subió a Twitter. Es el Maguey. Echando fregadazos allá para Mazamitla. Dice. hay que pidan ayuda a los aliados para recuperar? Sí. Es... es es, es este predecible tu social tem. Si sí van a pedir ayuda, yo creo que al rato los Viagras y los Templarios van a empezar a cerrar carreteras, a hacer desmadre. Eso es predecible. Se espera que sí va a haber desmadre. O sea, ya se está movilizando la Guardia Nacional a los alrededores porque esperan que sí va a haber desmadre. Dice, ¿Cómo cuántas patrullas eran entonces? Patrullas no te pudiera decir la cantidad exacta, eh, no tengo el dato exacto de cuánta, cuánta gente participó en el operativo, pero 80, 80 unidades, 80 camionetas traían, no sé con cuánta gente los detuvieron, eh, cuánta gente participó en el operativo no lo sé, los pueblos unidos traían 80 camionetas, 166 monos, 182 armas eh, yo nomás tengo contacto con un comandante que es el que movía a la gente, el que trajo a la gente al operativo. Nomás tengo contacto con él y él me pasa los datos y yo nomás les doy a ustedes los datos que él me permite decirles. No les puedo dar más información, solamente lo que ellos me autorizan para decirles. Si queremos conservar esos contactos, si queremos conservar esos informantes, debemos de respetar lo que ellos nos digan. ¿Les queda claro? no vamos a decir cosas por capricho de pendejos ni vamos tampoco a comentar cosas que otros quieran escuchar vamos a comentar lo que esté autorizado para decir porque hay que respetar a los comandantes y hay que respetar a las fuentes para que nos sigan mandando la información para que sigan colaborando con nosotros al igual como la gente que devuelve personas que dejan personas regresar a su casa también se les respeta porque queremos que sigan regresando personas a su casa vale, si de alguna manera Alguien no está de acuerdo, lo siento, vamos a seguir trabajando así y vamos a seguir haciendo las cosas de esa forma. Dice, saludos cordiales comandante, dice, si oye, y se ve claro el video. Ok, todo claro, dice, buenas noches, Sari, con esto, ¿quién sale beneficiado? Eh, pues, de alguna manera, iba a haber madrazo contra las cuatro letras, iba para Uruapan a, a pelear con el fantasma. No sé si salga beneficiado el pueblo, eh, no sé. Porque el fantasma les iba a pelear, el fantasma les está peleando y les está haciendo un tirador de gente. Así es de que yo diga que se salvó el fantasma de que no le cayeran a él, no creo. El fantasma está listo para pegarles más Les voy a subir un video de que ayer les acababa de pegar el fantasma. Ayer les acababa de pegar a esos de Pueblos Unidos. Hay un video, se los voy a pasar a Twitter para que lo vean, de que al menos el fantasma no estaba preocupado porque fueran a llegar. Entonces, si acaso sea beneficiar al pueblo, no lo sé. No lo sé. Es que en, esa, en esas guerras no hay beneficiados. No creo que haya beneficiados. De alguna manera, los golpes que ha dado el gobierno contra puro Jalisco Nueva Generación, pues sí beneficia a Pasteles Unidos. Porque nada mal estaba pegando a la Nueva Generación. Pero ahora que le pegaron a Pueblos Unidos, pues yo creo que se nivelan las cosas. No creo que haya beneficiados. Dice. Como puerco lo preparan. Sí. Dice, a ver si el gobierno no mete las manos por lo que veas grandes. No creo, Isabelita Tejera. Hay bastante confianza por parte del comandante de que van a presentar los 166 para pararse el cuello obrador. Es más, mañana yo no dudo que en la mañanera Obrador se vaya a parar el cuello y vaya a perfumir que no es como Calderón, que él sí está agarrando gente, que agarró tanta gente y lo van a presentar como lo peor y la chingada. Yo creo que entre más tierra les echen, pues mejor para nosotros. Sí, pero le repito, Pueblos Unidos es un brazo de carteles unidos eh, son de los mismos, son Pueblos Unidos la gente del Michoacán sí, son los mismos con carteles unidos para que tengan el dato por adelantado para que no vayan a decir en otros noticieros que agarraron gente del pueblo que agarraron autodefensas o que agarraron talamontes o que agarraron comunitarios no, agarraron gente de carteles unidos del grupo de Pueblos Unidos que maneja el gordo y la maseca que estaban haciendo un desmadre últimamente, en los alrededores de Ibapan, ¿queda clara la información? Coméntenme. dice, entre 266, ¿cuántos de ellos son macizos? yo diría que nada más dos, tú Luis Sánchez, yo diría que nada más dos, eh, algunos contactos me dicen, que no cayó ningún importante, hay que esperar a ver, qué presenta el gobierno, y lo que presenten está bien, ¿ok? lo que presenta el gobierno, nos damos por bien servidos si presentan jefes y si no presentan jefes es lo de menos ya de los jefes se encargarán otros eh, pero creo que agarraron al gordo y a la maseca y hay alguien que dice que no es verdad entonces así queda la información información de proximidad lo que les digo es lo que a mí me llega para que ustedes estén enterados al momento la información que va llegando en otros lados publican cosas a los pendejos sin comprobar, sin verificar, cosas inventadas Aquí les decimos la información tal cual va llegando. Si la información es diferente después o si la información cambia, bueno, lo que les dijimos es lo que nosotros teníamos y lo que nosotros nos llegó. En el primer video les comentábamos que eran eh, 100 deten 120 detenidos, 100 detenidos y 80 camionetas, eh, 80 armas, ¿no? Que eran los que habían agarrado. Tenemos el parte. Oficial, que es lo que está comentando el comandante Oficialmente 166 detenidos Y 186 armas 80 camionetas Dice Los Migueladas ya aprovecharon de que en el Burecho No me interesa lo que haga los Migueladas Tú, Daniel Ramírez No estoy en contra de los Migueladas Los Migueladas no son Jalisco Nueva Generación pero sí son en contra de, de los pasteles unidos entonces lo que hagan los Migueladas no nos interesa ni tampoco lo vamos a publicar para que estés enterado y te lo digo directamente para que les, luego no estén llorando que por qué no hablo de fulano que por qué no hablo de fulano se lo digo con tiempo no vamos a tirarle a Migueladas ni nos interesa que haga Migueladas solamente vamos contra Pasteles Unidos y sus aliados únicamente dice señora Verónica Crumes, saludos Qué milagro que anda por acá. Saludos para la señora Verónica Crumen. Saludos para allá. Para la familia de ella. Milagro que anda por allá conectada. Tenía tiempo que me preguntaba yo dónde andará Verónica. Dice: Ojalá los mandaran para Usa, la gorda y la maseca. Bueno, eso ya es trabajo de nosotros. No tenemos que mover. Si están detenidos, hay que mover la información que teníamos de que eh, la maceta sí si es buscada acá en Estados Unidos. Hay que darle pitazo al gobierno americano de que está detenido allá para que vayan por él, pero ese es el trabajo de nosotros, nosotros nos encargamos de eso dice al presente Tijuana está todo ya normal que se sabe comando, no me ha llegado información de Tijuana Luis Peralta Este andaba viajando, les comento ya estamos acá en Sacramento ahorita estamos en Sacramento para las los contactos de confianza que nos iban a pasar a saludar Fernando y los demás contactos de confianza que nos querían saludar acá en el norte de California eh, ahorita estamos ya en Sacramento Dice, o sea que la maseca iba para Uruapan sí la maseca iba para Uruapan Iba avanzando para Uruapan Con la gente de Pueblos Unidos Y gente que le prestaron Eran Viagras, Templarios Y gente de la maseca No creen que la maseca trae tanta gente Eran Viagras, Templarios Y gente de la maseca 166 Iban a meterse a Uruapan Para sacar por completo A las cuatro letras Al fantasma Ya le había pegado el fantasma ayer Ayer le pegó el fantasma Le subo el video en un momento Para que vean que es verdad Que ayer hubo tracatrán Pum, pum, tan, tan del fantasma contra ellos. Hay un video también del Maguey. Pero ese video del Maguey peleando es en Mazamitla. El otro video. El video del Maguey peleando es en Mazamitla. Para que no se confundan los enfrentamientos. ¿Sale? Dice. Uh, Esperamos que sí, Dayan Contreras. Esperemos que sí. Ese es el trabajo de la gente ya. Mándenos la información que tengan. De sus familiares desaparecidos. Si creen que puedan andar ahí con ellos. Se la mando al comandante y el comandante me dio su palabra de que sin compromiso, me va a devolver a todos los que hayan sido detenidos, que estaban contra su voluntad y que los traían a fuerza, solamente hay que comprobar que sí los traían a fuerza, y que sí estaban desaparecidos, ¿Cómo? con la denuncia de desaparición, con el flyer de búsqueda, o con una publicación donde ustedes hayan publicado, hace tiempo que estaba desaparecido, no publicación nueva, no una denuncia nueva, no, no de palabra tampoco, si usted no presenta denuncia si y no tiene forma de comprobarme que la persona estaba desaparecida y andaba a fuerzas, no puedo hacer nada por usted. El comandante me dio su palabra de que tenemos que comprobarle a él que andaban a fuerzas y me los va a devolver así de palabra. Por eso les he dicho que es importante eh, participar en el proyecto Avatar para saber cuando pasa esto hay oportunidad de regresarlos a sus casas si estaban allí. dice de todo un poco estará metida la silla y todo esto no, no mames cual silla ni que la chingada dice eh, el mandolean allí usted cree que de michoacán algún día esté en paz no lo creo pero pues no se ve por dónde dice por rodríguez más de 160 güeyes nada más pusieron las nalgas no pues son bien valientes 166 para ser exacto, 166, 80 camionetas, 186 armas Es el saldo oficial que me dio el comandante Si de alguna manera ya saber los nombres de los detenidos Estoy en eso Isabel Tejera Estoy en eso, a veces me los pasan, a veces no me los pasan A veces los publica primero la prensa Pero de donde saquemos el dato, es lo de menos En cuanto tenga el dato, en cuanto tenga la información Ya sea por parte del comandante Recuerden que el comandante es solamente operativo él no tiene acceso a los documentos de la Fiscalía, o a los datos que recaba ya, eh, cuando son detenidos, si ellos nada más hacen el operativo y ya, entonces, eh, cuando tengamos la información, se la mando al comandante y le digo, mire, esa persona está entre los detenidos, estaba desaparecido, y nos lo devuelven para atrás, tienen tres días para presentar eso, ¿eh? a partir de ahorita son tres días, para poder comprobar que la persona estaba contra su voluntad, y lo puedan liberar, y mandarlo para su casa, de palabra, no ocupamos dinero, a nadie se le cobra nada, y no estamos pidiendo nada, a cambio de soltarlos, solamente que se compruebe, que estaba desaparecido, ¿les queda claro? bueno, dice, dice, sería bueno, sería mejor poder saber los nombres, para ver si hay alguien de los nuestros, mira Dayan Contreras, eh, Isabelita Tejeda, y a todos los que tienen gente desaparecida, les vuelvo a repetir, hacemos lo que está en nuestras manos, yo hago todo lo posible por ayudarles, y hago lo que está en mis manos, si no les puedo ayudar más, si no les puedo dar más datos, si no les puedo resolver su problema, créanme que lo intenté, y créanme que hago todo lo posible en todo momento, lo que está en mis manos, lo que está en mis manos, si no puedo hacer más, lo siento, pero también, eh, pues hay otros, ¿sí? hay otros intereses que tienen también ellos, por los cuales no nos quieren devolver, o por los cuales no podemos hacer más, ahorita les digo yo que el comandante me dio su palabra, es lo que les estoy ofreciendo a ustedes, les ofrezco lo que a mí me ofrecen, se los ofrezco a ustedes, lo consigo para ustedes, para ustedes consigo el acuerdo, para ustedes consigo que el comandante se comprometa, para ustedes lo consigo, pero es todo lo que puedo hacer. Si el comandante me lo devuelve o si alguno de ustedes me presenta un desaparecido y el comandante no lo quiere regresar, no puedo hacer más por él. ¿sí? Lo que yo cumplo es, el comandante me dice, me da su palabra, pues bueno, hasta allí. ¿Sale? Dice, el aviso era solo otro día del mar de Tijuana. Bueno, cualquiera está fallando el video. Sí, es la, es la señal. Es la señal. Es la, la carga. Se está descargando el teléfono. Y no tengo aquí donde cargarlo. No, es la gorda. La gorda eh, de los líderes de Pueblos Unidos. No el gordo. Es la gorda. Los trasladan hacia México. Se quedan allá. Donde los tienen. No sé todavía, Rodolfo Dianda. ¿Cuál va a ser el procedimiento? No lo sé todavía. Les doy la información que tengo. Para no hablar de más. Y para no hablar mentiras con otros medios. Sí. Entonces la célula que cayó es la célula de Pueblos Unidos. Todos los de Pueblos Unidos 166, eh, los que operaban en área de Rosales iban hacia Uapan, supuestamente a sacar las cuatro letras. Llevaban templario, llevaban viagras, 166 monos, 80 camionetas, 168 armas. Es lo que tenemos de datos de los detenidos. Eh, no sabemos todavía si cayeron los jefes. El comandante dice que sí, agarraron a la más seca porque fue el primero, la más seca y la gorda. Los informantes míos me dicen que no es cierto. Que al parecer ahí andan en Ario Rosales y que estaban en una reunión para ir a rescatarlos. Se cree que la Guardia Nacional ahorita va a hacer patrullajes todo alrededor. Porque creen que van a empezar los bloqueos y que van a empezar a hacerle el pedo. Hay que esperar a ver qué sale. Ok. Caray, caray, caray. Eh, vale traen como mil mensajes juntos, 30 mensajes, ya está el comunicado de prensa, les voy a leer el comunicado de prensa, yo les di la información que tenía de proximidad, ahora les voy a leer el comunicado de prensa, dice, durante la acción institucional registrada en Tiamba, fueron asegurados 142 fusiles, 44 armas cortas, 28 vehículos, uno de ellos blindado, bueno, me dijeron que, que eran 80. Están presentando 28 vehículos. El secretario de seguridad del estado. José Alfredo Ortega Reyes. Los comandantes de la 21 y la 43 zona militar. Dirigieron las acciones operativas. Bueno, que se cuelgue la medalla. Quien quiera colgársela. Dice. Lograron desarticular una célula delictiva. Tras la detención de 164 personas. 164 bueno, ahí ya, ya salió el dato, les había hecho 166, ahora dicen que 164, ya faltan dos monos, si ¿Sí notan, ¿Sí se dan cuenta, ya faltan dos monos, el gobierno está presentando 164 monos, el comandante me aseguró que eran 166, ya faltan dos monos, ¿quiénes faltan? a ver, ¿quiénes creen que faltan? Acá tengo el parte el parte oficial ahora sí el parte que está dando el gobierno llegó material llegaron fotos llegó bastante bastante material. Mm. Ah. Bueno, entonces dice, y están, re, están presentando nada más 28 vehículos. El comandante me dijo que eran 80, que eran 6 blindados. Ellos dicen que nomás es un blindado. Las armas sí son las que dijeron. Eh, ciento, 164 detenidos representan ellos. Me dijeron que eran 166. Dice, operativo supervisado. ¿Cuál supervisado? Está bien, pues, hombre. Como quieran ponerle. Es lo de menos. Bueno. Ese es el parque oficial. Aquí están las unidades. Ahí están los asegurados. Bueno. Ahorita les. Ahorita les publico todo esto. Ahorita les publico todo esto. En Twitter. Pásense a Twitter. Unidad de Inteligencia Ciudadana en Twitter esta es la camioneta de la, de la gorda, miren, esta es la camioneta de la gorda, lo cual quiere decir que sí estaba detenido, esta es la camioneta de la gorda, se acuerdan que ya lo habíamos publicado una vez, la camioneta en la que andaba la gorda, esta es la camioneta en la que andaba la gorda, pero no lo están presentando, ni a la gorda ni a la maseca, Ahí están las camionetas que agarraron. Todas las que pasaron en el video, ahí están las unidades. Bueno, ahorita les subo el material completo a Twitter. Estoy viendo el material. Ok, bueno, de mi parte es todo, muchas gracias saludos a la gente que colabora con el canal saludos a la gente que aporta, la gente que está al pendiente siempre de la noticia de la información recuerden que es información de proximidad y pues el gobierno tiene otros datos todo el tiempo gracias como siempre para eh, Canales Orayo eh, Enki Cruz para Comandante Cero para este Bobis Estelares Ramiro ZTM y la abuelita